¿Qué tal amigos estilócratas? Me han estado ustedes pidiendo en el foro que hablemos un poco acerca de nuevas fragancias y pasé a uno de estos almacenes grandes al Palacio de Hierro a ver todo lo que hay de fragancias nuevas Hay muchas, pero también están muy nuevos los precios y muy altos La verdad es que mmm, no sé, si sí hay unas, unas fragancias de precios medios como puede ser Náutica o puede ser otras pero hoy hablaremos de fragancias caras. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les quiero dar la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Fíjense, en, hablando de estas fragancias caras, conocen el bleu de Chanel, está de 3 mil pesos para arriba. El solo de Loewe está de 3.200 hacia arriba. Tom Ford tiene como línea barata una que vale $3,900. Los demás valen $6,000. Yo no sé qué hacer con, con, con las fragancias caras. La verdad es que no tienen tan buen fijador. Sí huelen muy bien, pero creo que hay que hacer una inversión frecuente y muy alta si uno, está, si uno quiere oler siempre con la misma fragancia. Y yo encontré en, en el Centro Comercial Santa Fe una tienda que se llama Joe Malone. En esta tienda de fragancias hay más de 90 variantes. Es decir, ahí el experto o la nariz experta del vendedor les puede recomendar la, la combinación que mejor les vaya o que mejor quieran ustedes apetecer. Pueden ustedes mencionar una marca o un tipo de fragancia que les gusta y él les va a hacer una combinación de fragancias para que ustedes tengan la que más les gusta y van a anotar cuál es la que les ha gustado para que ustedes de esa manera pidan siempre esa combinación que es la que les gustó. Esto no sale más barato que Tom Ford, sale más caro, pero hay una diferencia muy grande. En el agua de Colonia o, o, o como le llaman, o de Toilette, y en el agua de perfume o, o de perfume tanto de Chanel como de Tom Ford, como de solo de l'OM como de cualquier otra marca fina, tienen no más del 10% de aceite esencial en un contenido de 100 mililitros, mientras que en Jo Malone el contenido de aceite esencial es 45% en un frasco de 100 mililitros. Esto hace una diferencia muy grande, porque entonces la fragancia adherir al cuerpo va a durar muchísimas más horas que la fragancia comercial de las otras casas que mencioné primero. Pero ellos utilizan un, un sistema que le llaman capa sobre capa. Es decir, ya elegida su fragancia, también tienen el jabón y tienen la crema humectante, porque en una piel seca las fragancias que uno se aplica suelen absorberse muy rápidamente por la piel. Y obviamente se pierde. Y entonces hay que volver a ponerse para seguir oliendo bien. eso significa que en una, una marca fina de, de fragancias o no tan fina, hay que estar poniéndose cada, cinco, cada cuatro o cinco horas para no perder el, ese, ese aroma que le gusta a uno despedir. En, en tanto que en esta marca, John Malone, cuando ustedes la, se aplican el jabón con la fragancia La crema humectante con la fragancia Y luego la fragancia Pueden estar seguros de que durante 8 o 10 horas Van a seguir oliendo muy bien Y su fragancia va a estar siempre en el aire Y va a ser percibida por quienes lo, lo rodean Y con quienes ustedes, ustedes están conversando Por eso me permito recomendarlos Es no esto no es, sí suena comercial Pero no es un comercial porque ni me están pagando nada yo lo único que quiero es darles a ustedes, ya que me lo pidieron, las opciones que existen en el mercado hoy por hoy para tener una buena fragancia. Desde luego también, como dije al principio, hay fragancias de precios medios, como puede ser Náutica o como puede ser algo de Benetton. Polo de Ralph Lauren ya no es un precio medio, ya está arriba de $1,600 pesos también. De manera que cada día se nos va estrechando más y más y más la probabilidad de obtener buenas fragancias a precios accesibles. Pero también les tengo una solución si no quieren comprar ninguna fragancia y siempre oler bien y frescos. miren esto lo aprendí hace muchos años en algún lado y consiste en lo siguiente, después de ducharse y secarse cuando todavía el cuerpo está húmedo, tome un limón y Exprímalo y, y aplíquelo en todo su cuerpo, de pies a cabeza. Primero, va a humectar, realmente va a humectar su piel con los aceites del limón. Y segundo, su piel siempre va a estar tersa y además todo el día va a estar oliendo a limón. Cualquier persona que se acerque a usted va a sentir esa fragancia fresca del aroma del jugo de limón. Y si una chica lo besa, también le quedará en la boca el sabor del limón esa es una solución adecuada si usted no quiere gastar nada en fragancias o si por cualquier razón se le acabó su fragancia y no ha, no ha podido comprar la que sigue use el limón ¿qué les pareció? espero que esto les sirva como orientación para saber qué fragancias comprar para que conozcan un poco acerca de esta casa Joe Malón. Donde sí puede que valga la pena Que le hagan a uno su fragancia personal Yo creo que sí valdría la pena Si se tienen los recursos para ello Si todo esto les parece bien Y si mi solución del limón Les parece todavía mejor pues Les pido amigos que la compartan Con sus propios amigos Y que lo suban a sus redes Y por lo pronto les agradezco muchísimo su atención Y les pido que nos veamos en la próxima Mis queridos estilócratas